Chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Max Bodipo. Hoy os traigo un nuevo vídeo y vamos a comprar unas cuantas cosas en uno de los supermercados de Guinea Ecuatorial. Síganme. Bueno chicos, estamos en el supermercado, dentro del supermercado EGTC. ¿Cómo veis? ¿Os gusta mi outfit? He decidido ponerme así en plan classic girl. <risa> Nunca me había puesto así, me siento súper incómoda, pero bueno... Vale la pena tra eh, probar nuevos looks. chicos si seguís mirando sabéis que tenéis que hacer vuestra parte vuestra parte es suscribirse suscribirse es gratis no tenéis que pagar nada para suscribiros simplemente denle al botón rojo luego a la campana para estar recibiendo notificaciones cuando suscribís me ayudáis a crecer así que por favor suscríbanse hola rosa Di hola a mis suscriptores. A ver, di, di algo. Buenas. <risa> si me ven. Hola, buenas. Estamos en el supermercado GTC con mi hermana haciendo compras. Vale, vamos. <risa> Bueno, ahora vamos a tomarnos unas fotos ¿Qué os parecen estas fotos a Teti? Bueno, así suele decir mi hermana Pero se dicen aesthetic. aesthetic. Siempre he querido hacerme fotos a Teti en el super Así que ya me dicen ¿Qué les parecen estas fotos? Bueno, me encontré con una ex compañera, aquí es Mona, Mirenda, Mirenda. Bueno, nos estamos saliendo. bueno chicos estamos saliendo del supermercado y nos estamos yendo a casa os voy a enseñar todo lo que he podido comprar con 9200 síganme Bueno, chicos, esto es lo que he podido comprar con 9,200 francos cefas en un día lluvioso. <ríe> la verdad es que no quería ir a hacer el vídeo en un día como hoy, pero pensé, ¿qué más da? Lleva o sole, es necesario crear contenido. Pues es todo eso lo que he comprado, patatas, zumos, salchichón, macedonias, eh, macarones. Y toda esa compra es para mí para la semana. Pues hasta aquí llegamos chicos nos vemos en el siguiente video suscríbanse, suscríbanse suscríbanse, chao